Mi cuerpo no soy yo, solo me pertenece. Yo soy su dueño. Soy una ola en el océano y por lo tanto soy el océano mismo. El yo es el Soham, Significa yo soy él. Él significa el absoluto universal eterno. La entidad ilimitada, sin principio ni fin. Cuando se medita en este axioma, y se lo convierte en la experiencia más profunda, el hombre alcanza la bienaventuranza más elevada. El hombre es una chispa de lo divino, y debe manifestarse lo divino en cada una de sus actividades. Dios es amor, y el amor es la más divina de las cualidades que el hombre puede cultivar, y darse a sí mismo. Nazcan en el amor, mueran en el amor, vivan en el amor. Sri Satya Sai Baba